Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, su tutor en esta materia de cálculo para las ciencias biológicas, la cual forma parte de las asignaturas genéricas que se imparten en el tercer ciclo de la carrera de gestión ambiental en la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta asignatura pues tiene una valoración de cinco créditos. Para iniciar, quisiera comentarles que esta materia ha sido diseñada para la enseñanza de las aplicaciones y la utilización del cálculo en la área de gestión ambiental, logrando a través del estudio de su contenido determinar problemas como, por ejemplo, el peso de una rama, la diversidad y el crecimiento de las especies, el grado de humedad, el espacio vital para los individuos, cantidad de biodiversidad por metro cuadrado, entre muchas otras aplicaciones que podríamos mencionar. Eh, además, el estudio de esta materia contribuirá pues, de manera única para comprender algunos fenómenos naturales en su futuro profesional. Además, eh, para cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos que hemos seleccionado dentro de esta materia, hemos organizado pues, el contenido y el estudio de esta asignatura en dos bimestres, en la cual en el primer bimestre o en el primer componente vamos a estudiar tres grandes temas. En uno primero estudiaremos los límites y la continuidad en tres métodos de resolución, método numérico, analítico y gráfico y las propiedades para la resolución de límites en unos segundos lo que son las derivadas, en la cual vamos a hacer una interpretación geométrica, vamos a estudiar las reglas de derivación y finalmente las tasas de, deri eh, tasas de derivación. Y finalmente en este primer módulo bimestre, eh, como tercero y último tema, estudiaremos lo que son las integrales definidas, indefinidas, así como también el cálculo de áreas entre funciones. Y finalmente, para concluir ya el curso, en el segundo módulo bimestre vamos a estudiar lo que es el cálculo multivariable con más de dos variables. Y el tema central lo diría yo, el más importante es lo que son las ecuaciones diferenciales en la cual ya podemos, vamos a poder estudiar problemas de aplicación como tal ya de crecimiento y de decrecimiento exponencial Por lo tanto, y con base a todo el contenido que hemos eh, mencion, acabado de mencionar, es recomendable que ustedes tengan como un conocimiento introductorio ya en lo que son las funciones y gráficas, así como también fundamentos de geometría analítica. Pues dado todas las indicaciones del caso, eh, no me queda más que desearles de todo corazón, disfruten de verdad el estudio de esta materia. Recuerden que siempre la clave para lograr todos nuestros objetivos es la disciplina, el orden y sobre todo pues la responsabilidad en cuanto al desarrollo de nuestras tareas eh, cuestionarios eh, etcétera y aún más pues si se trata de un estudio a distancia sin más les he hablado en este primer saludo el autor de este curso virtual de cálculo para las ciencias biológicas cuente con mi apoyo para el desarrollo de cada una de las actividades recomendadas a lo largo de este curso y pues sin más, eh, hasta nuestra próxima sesión. Saludos cordiales.